importante armar bien la placa aunque a veces la placa viene ya armada este chiquitito de acá es donde entra el polo positivo y este el negativo pero mayormente a veces viene así cruzado y a veces ahí después está el problema en los enchufes cuando esto no está bien conectado trae mayormente alto consumo pero lo que pasa es que no tiene que estar cruzado este ¿Eh? sí. es el 2 ahora los de 3 lo mismo bien clarito acá muestra donde van a estar las dos patitas aquí tiene bien su cobertura para este canalcito ahora sí positivo, positivo, positivo, negativo, negativo, negativo positivo, positivo, negativo, negativo ahora, está ahí para. Y ahora vamos a ver qué problema pues tiene aquí esto cada rato se apaga y se prende entonces no está haciendo buen contacto así que esta placa la vamos a cambiar por una nueva aquí aquí están cruzados este es negativo y este es positivo este que es positivo nos da negativo aquí el negativo no da positivo acá lo mismo y eso es lo que vamos a cambiar este es lo mismo aquí el pequeño no tiene corriente el grande tiene tiene y esto porque está volcado los polos Este no tiene corriente. Este sí. Este también tiene corriente. ¿Sabes por qué? A ¿Vale? ver. Entonces lo vamos a marcar así para que podamos distinguir y no nos... Uh, aquí me da difícil distinguir si cuál es el negativo o positivo. Bueno, vamos a ver. Eh, eso es lo malo de esto. Pues. Esto no viene con la misma resistencia. Esa es la diferencia cuando un polo viene para, que viene para positivo, el mecanismo de acá es más resistente a la corriente. Y ese es el problema cuando lo cruzan. este es positivo ¿no? ya. vamos a bajar la corriente ay sigue teniendo mira ay eso es peligroso vamos a tener que bajar nomás el térmico general supuestamente ese térmico vaya corta la corriente bueno ya una vez bajado el, el térmico de la corriente podemos trabajar más tranquilo sabiendo que este es el polo positivo en realidad el de perfecto de este es porque esta placa es muy sencilla su material es un poco resistente a la corriente y, y vamos a ver ahorita cómo está por dentro Otra falla que trae esto es que viene con una plaquita metálica y por eso es importante que esté el técnico bajado, porque si no, a veces hace el contacto en con esa plaquita y ahí salta el técnico a la fuerza, hace el corte. Por eso estas placas, aparte que son muy sencillas, son inseguras. un poquito más a ver no, no está caliente ya me dejé la puerta abierta en el cuarto de la tienda corta pues. no hace falta el lejano, ¿Y dónde lo tiene? Cuando, cuando fuimos contigo, pues ahí se quedó uno, lo trajimos Y yo tengo su cinta <ríe> Su cinta y no sé qué brocas más Aquí. Esta plaquita Ya llegó a su fin Y es muy insegura Acá, este es positivo, ¿no es? ¿Eh? Sí Entonces Otro detalle es que cuando esto está flojo No está bien asegurado O el cable sobresale mucho acá Tiende también a, a tener una fuga por algo está porque eso ya se está prendiendo con el que calentados por eso a esto esta placa para donde va el enchufe de va a enchufar este mira ya estaba prendiéndose estaban queriendo calentar donde van consumo de heladeras mayormente las placas tienen que ser de de 20 amperios, entonces hacemos esta operación. Ya no hay corriente. Ese, ese es la, la otra, el otro problema de estos cables que son muy sensibles y a veces se quedan unos pelitos así flojitos. Y eso también hace que suba el consumo. También es fuga, los siempre tiene que estar así y tiene que entrar bien ahí encajar bien no tiene que dar espacio libre así que vamos a seguir sí. No sería tan necesario, pero yo prefiero por experiencia aumentarle un poco de agilamiento porque ya me ha tocado poner que cuando topa el negativo con un positivo cuando hay alto consumo sobre todo se llegan a unir estas cintas aislantes no, no tienen tiempo más de duración después se secan y igual pasan el calor ¡Qué no me quieres cantar yeah. a mí! ¡Está gritando! ¿Y yo? Se va a un loco, me tiene ya. Aquí estamos ya. Etapa final. ¿Cuál de la tapas era? Esa. Poquete 2. ¡Ah, la